Cómo deshacerse de las varices o venas varicosas de forma permanente. Desaparecerán y no volverán. Este remedio antiguo trata el dolor articular, que en gran parte es el causante que se formen las varices. Vamos a preparar un remedio antiguo a base de hojas de laurel y aceite de oliva, ambos son buenos por sí solo, tienen poder antiinflamatorios, ayudan a regular la circulación y así ayudan a que las venas se desinflen, por ende desaparecer. La preparación de este remedio es bien sencilla, vas a necesitar una taza de aceite de oliva extra virgen o virgen extras vamos a necesitar un frasco de vidrio bien limpio y desinfectado con su tapa selladora y vamos a poner la taza de aceite de oliva en el frasco también vamos a necesitar 12 hojas de laurel que estén secas la debemos escriturar con la mano y la vamos a ir colocando en el aceite de oliva. Recuerde, si no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y no olvide darle un me gusta al video. Se lo vamos a agradecer. También le vamos a agradecer que haga su comentario. Y no diga si usted ha usado alguna vez este remedio. Porque este es un remedio bien antiguo. Una vez le vamos a poner un poquitito más para mojar. Y ahí lo que debemos hacer el próximo paso es taparlo. Y debemos sacudirlo ahora el próximo paso es que vamos a usar un trozo de papel aluminio y lo vamos a envolver. ahora lo que se debe de hacer es guardarlo en un lugar bien oscuro durante dos semanas todos los días a la misma hora debemos sacudir el frasco sin destaparlo sin quitarle el papel de aluminio el modo de uso una vez pasaron las dos semanas va a sumergir un algodón en el aceite y lo va a frotar de abajo hacia arriba solamente donde tenga la varíase inflamada también donde tenga los dolores de articulaciones lo va a hacer un leve masaje y lo va a dejar actual más o menos dos horas y se lava se pasa una toallita húmeda con agua tibia y debe de hacerlo tres veces al día durante un mes para que su pierna vuelvan a estar como eran antes sin venas varicosas así es que se usa también las mujeres embarazadas lo puede usar porque es un remedio seguro para ellas. los hombres si tienen varices, también igualmente si tienen dolor de articulación si tienen dolor de rodilla donde quiera que esté el dolor este es el remedio que debe usar no olvide hacer su comentario en la descripción del video. También tenemos subtítulo en cualquier idioma. Solamente tienen que activarlo automáticamente. No olvide darle un me gusta al video y con eso contribuye a nuestro canal. Y si no está suscrito, suscríbase. También si le gustó y piensa usarlo, escríbame la palabra varice. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre.